Y eh, yo trato de hacerlos pensar un poco de que eh, todo, todo este tema eh, de la gestión del conocimiento es, es extremadamente eh, amplio y que eh, efectivamente nosotros vamos a tener que ver una nueva fórmula de cómo se van a hacer las cosas en el futuro. Por ejemplo, eh, no creo que ustedes hayan visto el debate que eh, tuvo el presidente de Estados Unidos con su contendor Joe Biden, pero fue un desastre realmente porque Donald Trump es una persona muy agresiva y... Y a nadie eh, le gustó realmente en la forma en que él se comportó porque fue un muy mal ejemplo para el resto del mundo siendo eh, la nación más desarrollada del planeta. Entonces eh, eso indica de que eh, tenemos un problema que es, que es generalizado donde todos nosotros nos estamos involucrados. De hecho. No, no, sea, eh, no fue capaz de tener un diálogo eh, como todos los debates que se han visto digamos aquí en Chile y en, to en todas partes eh, hay un momento en que los presidentes eh, debaten entre sí para que la gente pueda tomar una decisión por quién va a votar entonces nosotros somos los que generalmente tomamos las decisiones de negocio. Eh, da vergüenza ver que los, los políticos llegan a un punto en el cual eh, son los que están guiando los países y realmente no, no lo están eh, llevando, o sea, si ellos no se comportan de una manera correcta, ¿qué esperan del resto de la sociedad? Eso es más o menos lo que trato de, de explicar. Entonces, el tema de la gestión del conocimiento habla que lo más importante de, de, la, de la empresa es el capital humano. Eh, también habla eh, que la responsabilidad social empresarial es el segundo factor más importante dentro de la empresa. Y esa, con esas dos cosas, eh, esos dos temas, temas ya uno puede eh, formarse la idea de que lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino que nos van enseñando, porque esto no es un tema de hoy, sino que Chile lo viene practicando hace muchos años atrás, que es más bien una, la, una escuela más dura que tiene que ver con... Eh, la, la escuela de pensamiento económico conservador que es básicamente digamos eh, el puro capitalismo ¿okay? pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de, de que ni el capitalismo solo, ni el liberalismo solo funcionan, entonces Chile optó y muchos países desarrollados optaron por mezclar ambas políticas que son las políticas monetarias y las fiscales para poder hacer que los países se desarrollen. Entonces, eh, basado en eso, eh, nosotros llevamos siempre en la cabeza que la maximización de las utilidades, la mínima inversión, y la reducción de costos es como algo que nosotros lo practicamos y todo el mundo lo practica, porque cuando se habla de reducción de costos en, en Chile, ¿qué es lo primero que se hace? Despedir al trabajador. Despedir al trabajador, ¿correcto? Pero despedir al trabajador, eso trae un sinnúmero de efectos sociales que eh, la persona que toma esa decisión no los toma en cuenta, porque tú al despedir a una persona dejas básicamente al proveedor de, o la proveedora de, de los insumos que tiene que llevar a la casa sin nada y esa persona eh, tiene que mantener a la familia ¿okay? entonces no es a una persona que tú estás despidiendo es, estás dejando desamparado a todo un grupo familiar y ese grupo familiar generalmente eh, necesita dinero para poder subsistir entonces si tú le cortas ese ingreso a las personas pensando que tú estás haciéndole un bien a tu empresa eh, ya estás tomando una muy mala decisión bueno, ¿sí? sé que siempre yo les he dicho de que los buenos gerentes hacen crecer las empresas y los malos las chequen. entonces uno tiene que tener sumamente claro de que uno tiene que tener eh, previsiones para que no ocurra esa instancia en la cual se habla de reducción de costo, tú tengas que despedir los trabajadores y a cualquier costo tienes que mantenerlo, porque si no viene un, un sinnúmero de efectos que, que esa persona que toma la decisión no los, no los toma en cuenta, porque viene el tema, eh, la delincuencia es lo primero que incrementa, porque la gente tiene que alimentar a su familia, y ellos, las, las personas, tienen que salir y eh, roban en los supermercados, ¿no es cierto? Asaltan a las personas, entonces es una consecuencia. Eh, el alcoholismo, eh, como se llama, también aumenta, la delincuencia intrafamiliar aumenta, y, y muchas, eh, muchos otros factores, la drogadicción, la gente empieza a entrar eh, a buscar alguna solución con los narcotraficantes y se meten en grandes problemas, porque es dinero fácil, y después no pueden salir de, de ese medio. ¿sí? Entonces, tomar una decisión de esa, de esa índole realmente eh, no es beneficiosa ni para la empresa, ni para las familias, la comunidad, la, eh, la ciudad, la región, el país. O sea, a nadie le hace bien. Por ejemplo, hoy, si nosotros nos fijamos, eh, tenemos un problema bastante grande en el desempleo. ¿Correcto? O estamos con pleno empleo, qué opinan ustedes okay. se encuentra el alza el desempleo, se encuentra el alza, correcto. Entonces, eh, y, y no vemos eh, alguna mejora, entonces eh, si ustedes que son los agentes de cambio del futuro, porque van a salir luego de la universidad o sea, esperan de que al menos ustedes mismos puedan tener la seguridad de que van a poder trabajar tranquilos dentro de una empresa y no van a encontrar eh, los avisos, los diarios que son bastante ridículos que dicen se busca ingeniero comercial con dos años de experiencia y o sea si tú te estás graduando cómo vas a tener dos años de experiencia si no estás recién saliendo de la universidad ¿Sí? y, y si no te dan la oportunidad de trabajar eh, no puedes tener los dos años de experiencia no sé si eso lo harán a propósito Honestamente no, no lo sé, eh, porque nosotros tenemos una, una forma de pensar aquí en Chile eh, muy diferente a los países desarrollados, por supuesto. Entonces, pero nadie, nadie dice que estamos en contra de, del lucro. Si la, lo, que, lo que se tienen que plantear ustedes es que ganar dinero es sumamente bueno, pero también hay que retribuirlo eso a la sociedad, a las personas que trabajan contigo, por eso es que el capital humano es extremadamente importante. Y ahí es donde entra, digamos, el problema que nosotros tenemos, que por ejemplo, en, en el Congreso, hoy, no quieren, no sé cuántas veces han tratado de incrementar el salario mínimo, y no han podido. Y, yo no sé, o sea, eh, ¿Cómo pueden pensar los parlamentarios que ganan como 16 millones de pesos mensuales, subirle 1.500 pesos a una persona que su salario mínimo es de 280 mil pesos? ¿Okay? ¿Y cómo quieren que viva esa persona que gana 280 mil pesos, mantenga una familia de cuatro personas? Que generalmente no es el caso. Tiene que pagar arriendo, tiene que movilizarse, pagar los estudios de los hijos. ¿Dónde está su, su mentalidad? ¿Dónde la tienen? ¿Qué, ¿En qué realidad es la que hay? Entonces la mayoría de las escuelas de negocio a nivel global eh, han cambiado el switch y hablan de, por supuesto, de que tenemos que pensar en un tema social la empresa tiene que ser social a la vez o sea no solamente que genere ganancias y utilidades para los propietarios los, los eh, accionistas eh, pero también que cumpla un rol social dentro de la comunidad o del país para que todos tengan la oportunidad de sentir la seguridad y trabajar con un compromiso real hacia la persona que lo está, que está ofreciendo el trabajo. Por ejemplo, estaba leyendo en las noticias hoy de que, por ejemplo, Sky Airlines, toda la gente, tanto en Chile y en los países en que ellos están establecidos en Latinoamérica, van a usar la metodología del de teletrabajo. ¿okay? Pero por otra parte veo que, suponte, en la mañana también estaban diciendo que hoy había muchos colegios que volvían a, a la fase de que podían tener clases eh, presenciales. Y los periodistas estaban esperando a ver a los alumnos llegar y, oye, yo creo que ninguna mamá ni ningún papá que sabe lo que está pasando con el coronavirus eh, va a llevar a su hijo a un lugar donde se, se puede, le puede pasar algo, o sea, eh, es un tema racional. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opina ustedes? ¿Creen que es, es normal eso o no? Hoy he a cinco personas conectadas en estos minuto. Están todos con las lucecitas rojitas. ¿Hay alguien presente o no hay nadie? Eh, yo encuentro que no es normal, pero que es inconsecuente por parte del Ministerio de Educación sobre todo porque todavía no hay ni siquiera una vacuna. No es normal, ¿no es cierto? Entonces, eh, si no es normal, eh, ¿con qué fin lo hacen? No, yo no, no lo entiendo, por eso estoy tratando de que ustedes participen y me ayuden a entender algo que para mí no es comprensible. O sea, yo no dejaría que, que mis hijos fueran a un colegio donde se pueden contagiar, y, o sea, lo, lo estoy condenando a, la, a que mueran. O sea, tener que hacer una muy mala, digamos, para decirle vayan al colegio. O, o ya me tienen... Hasta acá, ¿me entiendes? Por el tema de, del, del confinamiento, pero... Eh, todo tiene solución. O sea, si ya, ya está terminando el año... Eh, eh, ya... Hay muchos colegios que eh, dijeron que este era un año perdido, iban a pasar a todos los alumnos, pero el próximo año sí se iban a poner, digamos, al día para recuperar el año perdido. Entonces, ¿cuál es, la, eh, es esa necesidad de que vuelvan a las clases? Porque yo creo que ni siquiera los profesores tienen los instrumentos para poder estar eh, protegidos. con un virus que ni siquiera sabemos. ¿Cómo combatirlo? Yo creo que va del motivo de que hay padres que no pueden cuidar a sus hijos y por eso lo envían al colegio. ¿Y qué pasa si se le muere un hijo? ahí está el problema, pero yo digo que ese es el motivo de que creo que el ministro Figueroa, ese fue el motivo que él usó para intentar volver a clase ¿Y a quién culpamos, Ponte, si se demueve un hijo? O sea, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, hay que ser un poquito empático o sea, ahí que que él lo diga el señor Figueroa yo no creo que sea un experto en educación porque hoy eh, en ninguna parte del mundo están dejando que los alumnos vuelvan a las clases presenciales. Entonces, eh, ese fue uno de los grandes debates que, que, que, que hubo en el, en el discurso de, de Donald Trump y Joe Biden en los Estados Unidos, por el tema de, de que, que Donald Trump dice que no es necesario usar la mascarilla y Joe Biden dicen que es, es, la mascarilla por lo menos protege un porcentaje de que te infectes. ¿okay? En Argentina imagínate que está realmente, hay un caos, o sea, la, el nivel de pobreza superó el... Casi el 41% de la población está en nivel de pobreza y hay un 20% en indigencia. Hay gente que está durmiendo en las calles. Y nosotros aquí en Chile, suponte, toda la gente, toda la gente se quiere venir para acá. Porque al menos con lo mal que estamos nosotros, estamos mejor que el resto de los otros países latinoamericanos. Pero la gente está durmiendo en carpas en las playas, no los pueden frenar su monte porque se vienen caminando, fíjate, de, de Venezuela. Y una vez me tomé una micro y me fui hasta Estados Unidos por tierra. Y digo el camino largo, no es así como caminar, ir de Providencia a Ñuñoa caminando. ¿Alguna mujer? ¿Quiere su opinión? Eh, profe, con respecto a lo de la vuelta a clase, sí. eh, lo peor es que habían dicho que el seguro escolar como que no cubre lo, el contagio del COVID. Imagínate tú, vas encima, o sea, no cubre lo que pasa con el coronavirus, el... es, es, es un tema delicado, es un tema sumamente delicado. Entonces, eh, por eso que eh, la idea es eh, que, que ustedes entiendan de que aquí hay, hay como dos, eh, dos dos actores que son relevantes en la economía de un país. Uno es el sector público y el otro es el sector privado. ¿okay? Entonces, si nosotros nos fijamos en el sector público, generalmente, por ejemplo, si tú llegases a entrar a trabajar en Austria al sector público o si llegasen a admitirte en una escuela pública en Austria es un gran honor porque cuesta mucho ingresar a una institución pública ¿Qué? y aquí en Chile todo lo que es público es como mal mirado ¿se han fijado en eso? si tú trabajas en, en un ministerio dicen oye, olvídate, de partida bueno, no todo el mundo les pagan bien casi la mayoría de los trabajadores es, tienen que boletear y no le dan ningún tipo de seguridad cuando los despiden porque no tienen, ni siquiera les pagan por los años de, que han trabajado en el sector público. Pero tampoco te dan las herramientas. Entonces, y el sector privado tampoco lo hace nada nadie porque no está pagando lo que corresponde a las personas entonces ¿cómo pones tú en equilibrio esos dos sectores? mira lo, lo, que, lo que se ha visto por la experiencia es que por ejemplo en los países desarrollados invierten mucho en el sector público porque quieren contratar a los mejores para que estén eh, manejando las políticas públicas y puedan ofrecerle a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos y les pagan los salarios a ellos lo mejor ¿Sí? entonces al pagar buenos salarios al empleado público los hacen competir con el sector privado que le pagan mal a los trabajadores y los hacen competir entonces cuando tú haces la competencia en funcionarios entonces, ahí ya comienza el, el motor de la máquina a funcionar, de una economía. Porque nosotros, el, el, lo, lo grave que, que tenemos es que la concentración de la riqueza o del poder económico está en 10 familias y esas 10 familias, lo único que hacen es llevarse el dinero para la casa y, y el resto, eh, el 80% de, de todos los chilenos y chilenas, eh, estamos viendo al 3 y al 4 y con suerte eh, estaba viendo como unas personas eh, por no haber pagado eh, se habían atrasado en las contribuciones de su casa se las habían quitado entonces sí. habían sacado remates la casa, y habían pagado por 50 años contribuciones y supongo porque se atrasan en dos y en el periodo que está negociando para poder repactar le sacan la casa a remate de una forma muy, muy extraña, cuando en pandemia eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, no hay, una, no hay una ética, no hay, no hay moral, no hay eh, decisiones que sean... Hay mucha injusticia social para todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar eso?, a través de los conocimientos que nos entrega la universidad. Porque de ahí, o sea, nosotros estamos aquí en la clase justamente para tomar buenas decisiones en el futuro. Ustedes van a querer ganar dinero, van a querer supongo, generar mano de obra, porque me imagino que todos quieren ser buenos gerentes, y van a querer dejar también un legado para que la gente se acuerde de ustedes, por lo menos, eh, o sea, aquí hay, hay personas que van a tener que llevarse el cajón solo, porque no los va a acompañar nadie en el funeral, entonces, yo creo que es terrible eh, terminar solo en la vida, mi abuelo, mi abuelo tenía, un, un, un, eh, tenía un dicho muy bueno, decía que la vejez era larga y lenta, porque cuando uno está postrado en la cama y ya no te puedes mover de la cama, tu mente sigue funcionando y te empiezas a cuestionar todas las cosas que tú hiciste y los errores que cometiste mal. Y eso es como estar en el infierno. No puedes hacer nada, ya tu máquina no funciona. Pero tu mente te sigue pasando la cuenta hiciste esto, hiciste lo otro. Es por eso que uno siempre tiene que hacer esta discusión de la gestión del conocimiento y del análisis estratégico, porque cuando uno duda de una decisión, cuando uno duda, fíjate, ya estás tomando una mala decisión. Porque no me diste las consecuencias, el riesgo de las decisiones que tú estás tomando. Y para eso hoy día hay software, hay hay distintos tipos de mecanismos en el cual tú puedes medir sobre cuál es la mejor alternativa para no cometer errores. Entonces, pero no las, no las ponemos en práctica. ¿Ya? Entonces, eh, tomamos las decisiones en virtud de que beneficiemos a nuestro empleador. Ahora, si tú eres dueño de tu propio negocio, tú vas a querer lo mejor para ti, y obviamente algo algo se te va a quedar de que eh, antes del 18 de octubre Chile era otro país y después del 18 de octubre las cosas han cambiado drásticamente. Ya, no, ya la gente no puede andar abrazándose, la gente se saluda con el codo. Eh, son nuevos, nuevos paradigmas que estamos aprendiendo todos a convivir con ellos. Y, y todos los días alguien se encuentra de que chula, falleció alguien que uno conocía. Entonces, el tema aquí es cómo... Nosotros dejamos un legado a las generaciones que vienen para que hagamos las cosas como corresponde. ¿Qué piensan ustedes? quizás generando un cambio eh, como hacer un cambio drástico eh, creo que así se podría como eh, bueno eso bueno o sea hay que hacer un cambio eso ya está súper claro ¿Okay? ¿Pero qué cambio? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer los cambios de que hemos conversado y tú entras a trabajar en una empresa donde están estos dinosaurios, digamos de que lo único que le interesa es la reducción de costos, te vas a echar de inmediato de encima a un enemigo y eso no lo puedes hacer. Entonces, este es un trabajo que tiene que ser con las nuevas generaciones, que son ustedes, los agentes de cambio, vayan cambiándole la mentalidad a las personas. porque ya los países desarrollados ya pasaron por todo lo que estábamos conversando nosotros. Y ya pasaron hace, no sé, por 20 años ¿verdad? Ya les cambió el switch. Ellos lo que hacen es disfrutar la vida. ¿Verdad? La gente trabaja, por supongo, a mí me asignaron una pega, yo hago mi trabajo, si la termino en cuatro horas, me voy a mi casa, salgo a hacer ejercicio, a rotar, a disfrutar a mi familia a divertirme, a, a bailar, no lo que se les ocurre. Pero ustedes ya cumplieron con su tarea y ya y generalmente eh, el horario es de las 9 hasta las 5 de la tarde, el que se queda a las 5, un minuto, ya viene el jefe y le dice, alguien que no es lo suficientemente competente porque no es capaz de terminar su pega en, en el horario que está establecido? Así que, por favor, retírese, váyase. Mañana continúo. ¿ok? Y ya te ponen una marquita de que te estás retirando tarde porque no fuiste capaz de terminar tu trabajo en las horas que yo te hice. Entonces acá nosotros perdemos mucho tiempo porque llegamos al trabajo, vamos a tomar un café en, en, en la oficina, empezamos a hablar de, de lo que pasó con la, la gente. En el, en el otro país la gente llega, entra a trabajar, trata de sacar su pega lo más rápido posible y irse para su casa. Y la vida la vida es muy corta, muy corta. Ustedes son todos jóvenes y hace poco tiempo atrás eran unos niños y ahora son jóvenes que piensan y que toman decisiones y que suponte cuest cuestionen hasta los, hasta los propios papás o sea, ¿qué está hablando mi papá y mi mamá? Están locos, ¿ya? Entonces... Eh, <coughs> porque creemos, yo también pasé por la edad de usted, claro que de una manera en, en, más, un poquito más diferente, porque yo me fui de mi casa, cuando tenía 16 años, y salí arriesgando todo, no tenía idea dónde iba a llegar, dónde iba a vivir, dónde, nada, tomé el avión y me fui a Estados Unidos, llegué al aeropuerto. por suerte tenía un primo que me estaba esperando, si no estaba mi primo, Imagínate, o sea, ya estaba completamente solo. Pero el primo me ayudó, me dijo: No, vente el primer día a casa y de ahí conversamos. Yo te guío un poco y tú vas a empezar a hacer lo que yo te diga, porque tienes que hacer las cosas de la manera en que ellos las hacen. Si tú las haces a la manera chilena, no te va a ir bien. Y así fue, uno aprende. Fíjense que yo ingresé. Fui, me matriculé, me, me ayudó a que me matriculé. En ese tiempo supongo eh, tenía dinero ahorrado y, y no necesitaba trabajar. Pero cuando me matriculé en la universidad, todos los alumnos trabajaban medio tiempo y, y también iban a la universidad. Entonces, yo iba a la universidad. Y como que pensaba que ahí me iba a hacer amigo un montón de personas. Nada, nada. Todos iban solamente a las clases y se iban a trabajar. Clases, trabajo, clases, trabajo. ¿Bien? Que ya eran todos independientes. Nosotros no. Yo conozco gente que todavía está estudiando leyes y tiene como 45 años y vive con los papás. ya Entonces hay que cambiar el switch. Y la necesidad, porque como no tenía, eh, no, no podía hacer amistades, fui a buscar trabajo, porque si no la gente me iba a mirar como un decía, o mira, este, hay un flojo tremendo. Entonces uno eh, empieza a cambiar todos sus hábitos, y empieza a trabajar eh, y te puedes comprar tu auto, te puedes comprar su monte, eh, te puedes ir a vivir solo. Y, y así eh, empieza uno a, a salir adelante, pero eh, tú te enfrentas a otra cultura otra forma de ver las cosas nosotros que somos un país digamos eh, tan avanzado dentro de los países latinoamericanos fíjate que todavía no podemos pasar la ley en que la gente pueda trabajar part time para poder hacer justamente lo que yo le estoy diciendo trabajar medio tiempo, y medio tiempo suponte ir a la universidad, aquí la gente la mayoría de la gente que trabaja puede ir a la universidad pero en la noche ¿Sí? o sea, tienen que trabajar las ocho horas, y después se tienen que ir cuatro horas en la noche en las clases y yo le he hecho clase en, en la noche de los alumnos están pero realmente agotados yo no sé cómo a uno lo no entiende o cómo salen de esa clase. O sea, yo creo que deben llegar a la casa como a las 12 de la noche y, y son cuatro clases las que toman. Imagínate cuatro profesores que les dan tareas, que le dan... ¿A qué hora hacen las cosas? No, no, no lo sé. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser un poquito flexible. ¿sí? Porque uno ve el desgaste de las personas. Pero sí lo hacen, porque quieren surgir. ¿Sí? Pero acá nos frenan y no nos dejan salir adelante Entonces tenemos que hacer un cambio, como pero, dice Jorge. Pero, sí. Pero acá en Chile igual existen los trabajos part-time. Por ejemplo, yo el año pasado, o sea, desde que entré a, trabajar en la, o sea, a estudiar en la universidad, eh, trabajaba part-time en una agencia donde trabajan casi puras personas que estudian, porque aceptan solamente a personas que estén estudiando y sean jóvenes. Y trabajamos los fines de semana y estudiamos la semana. Pero existe la ley... En la, la pasaron, yo no, no lo sé yo, yo me acuerdo que está todavía en el parlamento, a lo mejor es una empresa especial que le, les, los contrata por horas probablemente, pero no creo que esté la ley todavía uh, no lo sé no, no lo sé ley, no. profe, yo igual uh -huh. trabajé part-time eh, como hace dos años en CMR era uh -huh. analista de riesgo uh -huh. Y trabajaba los fines de semana Y una vez por semana Para hacer hora extra Ya ¿Pero pasando la ley o no la pasaron? Mm. Esa es mi pregunta No sé, o sea, según Como el contrato decía que Part-time tenía que hacer 30 horas Semanario A lo mejor pasaron una ley de que, de que puedes trabajar cierta cantidad De horas ¿okay? uh -huh. Pero no estoy seguro, no les puedo decir algo que no lo sé. ¿okay? A lo mejor eh, hay, un, hay un modelo que han implementado, pero no, lo, no creo que las hayan adoptado todas las empresas. ¿okay? Entonces son ciertas empresas que, que, que ya han ido eh, avanzando, digamos, en su forma de, de contratar a las personas, porque al final, suponte, una empresa con, con gente que trabaja part-time eh, es más productiva, porque suponte... La gente va, hace su pega, y suponte está haciendo otras cosas. Además, suponte, en las universidades aquí en el verano las cierran, generalmente. En los países desarrollados, la universidad no cierra en todo el año. En los meses de, de verano, tú también puedes tomar clases y así vas avanzando en la carrera más rápido. ¿okay? Entonces tú puedes... Eh, y, y, y son... Los cursos son, son más comprimidos, son más acelerados, pero tú puedes adelantar un semestre durante los tres meses de verano. ¿okay? Entonces, eh, esas, ese tipo de cosas son las que yo creo que hacen falta. ¿bien? Pero acá en Chile, oye, que no te toquen el verano porque el verano es sagrado para todos. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer porque vamos a estar todos en la casa cayendo los patos asados afuera, sí. Eh, igual el tema de eso, lo que estaba comentando usted de las universidades, igual acá se hace, un tema po, o sea, se hace como por un tema económico, porque en parte no le serviría a una persona, en este caso dueño de universidades, por decirlo así, a que un alumno salga antes o avance más ramos, si por ejemplo, no sé, pues se echó un ramo quizás, y quiere adelantarlo en verano, no le conviene a él, porque va a perder, entre comillas, plata que le pueden pagar por un semestre más. Entonces, por eso, como que se limita un poco a la evolución, por decirlo así, del, del estudiante para que lo haga más rápido. Como que siempre se ha generado ese problema. Ah, claro, probablemente. De hecho, en la universidad, igual hubo un problema, no me acuerdo si fue el, este o el año pasado, o sea, el año pasado, antes pasó, que también habían alumnos que habían cursado la materia, no sé, por ejemplo, economía y lo podían hacer semestral y se los cambiaron a plan anual, entonces no lo podían tomar el otro, el otro semestre y tenían que parar, esperar un año más para tomarlo. Entonces igual no. eso es atrasar a la gente y por eso hay gente que de repente deja la carrera de lado porque no, no puede seguir con la a lo mejor con la carga de estudiar y trabajar o, lo, o los tiempos que tenía estipulado eran más cortos, entonces puede ser por eso el muy Puede ser muy cierto, claro, entonces no hay flexibilidad. No hay flexibilidad dentro del, del, de, los, de los calendarios académicos y muy probable que ocurra eso, porque eh, atrasarte un año por un ramo realmente es fregado, es muy fregado. Eh, bueno, entonces, deja que pensar mucho eso, y eh, yo pienso que... que todo este descontento social que, que, que ocurrió el, el 18 de octubre pasado, yo creo que se van sumando todos estos temas que nosotros hemos ido conversando, porque al final llega un punto en el, en el cual la gente como que se siente eh, muy eh, reprimida en lo que quiere hacer, porque siempre hay un pero. Sí, pero lamentablemente no lo puede hacer porque suponte la regla Dicen que usted tiene que hacerlo semestralmente y tiene que esperar un año más. ¿Sí? Y igual suponte con el temas de, de los trabajos. Yo no sé si en, en McDonald's, por ejemplo, eh, ¿pueden trabajar part-time? ¿O estas cadenas de comida rápida? Sí, sí se puede, pero la paga es muy mala. La paga es pésima. Ahí ya también partimos con, el, con la parte izquierda. Bien, miren, bueno, eso, eso tiene que cambiar, y va a cambiar, ¿okay? va a cambiar porque eh, yo pienso que estamos, eh, me gusta ser positivo, viendo que, de que justamente a través de una crisis que está ocurriendo en el país, a través de, de la crisis social, la pandemia, supongo que van a venir todos estos cambios que van a hacer para que Chile evolucione de una manera mejor de lo que lo había estado haciendo, y creo que si realmente hay una, una nueva constitución y donde la gente eh, sepa lo que tiene que votar, eh, porque creo que la gente, yo creo que la mayoría de las personas no tienen ni idea eh, si aprobar o rechazar, o si tienen que votar por la comisión mixta, o la convención constitucional, eh, no me da, la, me da me da la impresión de que no, no lo tienen claro especialmente los adultos mayores eh, y, y mucha gente ¿eh? mucha gente que trabajan no ten, no tienen la más remota idea entonces porque no yo no he visto ningún programa en la televisión en el cual nos digan a todos miren esto significa esto y esto significa esto no tiene que buscar información en, en internet para ver eh, qué es lo que nos conviene si eh, nos conviene partir de una constitución con una hoja en blanco eh, nunca va a ocurrir eso eso yo creo que es solamente un mito se va a tomar lo mejor de, la, de, la, de las constituciones que hemos tenido anteriormente lo único que yo creo que no nos conviene es de que los políticos se metan a hacer la nueva constitución porque van a cargar todos los vicios que ya tienen y los van a meter dentro de la constitución y yo creo que suponte esto tiene que ser con gente nueva, renovada con un nuevo pensamiento, más abierto con, de, con la, realmente la cabeza open mind, como se dice ¿okay? y que piense desde afuera y no, no suponte con... con eh, tratando de beneficiarse para ellos entonces eh, yo voy a, a votar, no en Chile, voy a ir a votar no he votado nunca aquí en Chile pero voy a ir a votar por esta constitución porque tengo ganas de que Chile sea un país modelo me encanta Chile yo realmente lo adoro toda mi familia eh, son, son chilenos yo fui el único, la oveja negra que nació equivocadamente en un país desarrollado. Entonces, eh, eh, me acostumbré a ver las cosas bien hechas y cuando llegué aquí a Chile, con tantas ganas de poder ayudar a hacer cambios y hacer cosas por el estilo, me cerraron las puertas en todas partes. No, no, no, no está sobre calificado, usted no puede trabajar ahora. ¿Ya? Pero sí, trabajé en una empresa, en la cual me dio mucha risa, era una empresa eh, americana-alemana, está gerenciada totalmente por gente de Chile, y como yo venía desde Estados Unidos, me habían enviado a Chile, porque había, había mucha corrupción dentro de la empresa. Eh, hay una gerente general, una mujer, y yo conversé con ella, le dije, mira, eh, Graciela, eh, yo quiero que tú sigas eh, siendo la gerente general, y yo voy a ser el subgerente general, voy, voy a asumir el rol de subgerente general, porque yo quiero que tú te dediques a hacer negocios, porque eres muy buena en eso, y déjame a mí la subgerencia y todo lo... Documentos que te tienen que llegar a ti, me los pasan a mí, y yo veo que es lo que realmente tú tienes que hacerte cargo, y el resto déjame a mí, yo me hago cargo de él. Y, y llegamos a un trato, eh, la gente sabía que yo iba por un tema de, de una auditoría de la Pricewaterhouse de Nueva York, aquí en Chile me pasaron allá de la caja fuerte, me pasaron todos los documentos, o sea, yo tenía toda la información, la gerente general solamente tenía que hacer negocio. Y eh, fue como un poco choqueante para las personas y para todos los gerentes, la línea de gerente, que no, no me veían con, con muy buenos ojos, porque decía, ¿por qué él tiene que revisar los documentos, si sí, yo antes hablaba directamente con, con, con la gerenta, ahora eh, tenían que pasar por mí, entonces, ya, a ver qué es lo que usted quiere, decía, mire es que tengo estos problemas ah ya no se preocupe, mire, tiene que hacer esto, esto, esto, vaya, sí. no los dejaba hablar con la gerente general Todos los temas de finanza, logística, oh, olvídense, todo era mal hecho, entonces, eh, bueno, hicieron ahí como una, un complot en contra mí, ¿no? y yo pedí algún documento, alguna cosa que necesitaba, entonces la gente decía, no, no tengo tiempo, no puedo, que esto, que lo otro, ya, yeah, ok, llamé a toda todo la, la gerencia general, y le dije, miren señor, de aquí en adelante, yo les voy a demostrar que yo valgo, por todos ustedes que están aquí en esta gerencia. Este y lo que vamos a hacer es, no les voy a pedir absolutamente nada, pero absolutamente nada, porque lo voy a hacer yo. Y así fue. Y, y pasó el primer mes, de a la Vega como de 30 personas, saca la fotocopia, ha a mandar, oh, era una locura. Pero yo sabía que lo podía hacer. Tenía que hacerlo más rápido, me tenía que levantar a las 4 de la mañana y media, como a las 11 de la noche, pero igual lo hacía. Entonces, eh, como al tercer mes ya ahí todos vieron que no podían hacer absolutamente nada y me veían, por favor, déjeme hacer algo. Y ahí empezaron como a tomar confianza y hacer las cosas. Pero tuve que demostrarle de que uno valía por tantas personas. ¿bien? Entonces, ni siquiera a, a la recepcionista le dije, no me conteste los teléfonos, yo los contesto. O sea, a ese nivel. Pero lo más cómico de todo es que cuando habían reuniones de gerencia, ellos hacían presentaciones que duraban ocho horas. Espérenme un segundo, por favor. ¿bien? Bien, entonces eh, hacían estas reuniones que duran ocho horas y, y, y generalmente las reuniones duran 15 minutos en, en, en Estados Unidos. Y yo me aburría porque realmente era una lata estar las ocho horas del día viendo las presentaciones de cada uno de los gerentes cuando ellas se hacían en 15 minutos. Cada uno decía: miren, vendí tanto, perdí tanto. Okay. profit and losses oh, y necesito este estos es, este son mis problemas tengo que entonces ya cuando como al, al tercer mes cuando citaban a reuniones de todos los gerentes yo agarraba mis cosas y le decía a la a la recepcionista le decía, mire yo eh, voy a salir porque hay reuniones de gerencia y realmente no tengo, no tengo tiempo de estar escuchando lo que hablan, tantas cosas que hablan y, y, y al final no, no concluyen en nada, entonces si, si realmente ocurre algo, si hay un incendio eh, no me llame a mí, por favor Llámame a los bomberos, ellos son los especialistas. Yo me voy y nos vemos mañana. Y toda la gente se olvida loca porque decía, bueno, pero este, este tipo tiene santos en la corte, porque suponte, ¿quién se iba de la empresa en plena reunión de todos los gerentes? Y no volvía hasta el día siguiente. Sí, yo me iba a Viña del Mar a pasear, a, a hacer turismo pero a la empresa los dejaba todos vueltos locos pensando, que, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Entonces, bueno, eso causa incertidumbre con las personas y los hacía, digamos, eh, pensar en qué es lo que estaba ocurriendo. Y fuera de eso, yo aprovechaba mucho de escuchar a todas las personas, porque todos tenían problemas y me iban a contar todos los problemas que tenían y decía... Oye, que tengo este problema y, calla, y yo me quedaba callado, no participaba en, en los asados de la empresa, no participaba en ninguno de Entonces descubrí de que escuchando uno se entera de todas las debilidades que tiene el resto de la gente, pero ellos no saben nada de ti. Entonces cuando ocurría algún conflicto dentro de una empresa, uno porque ahí se había sentado a escuchar todos los problemas que habían y había tratado de solucionarse, ¿no? sabían justamente cuáles eran las la debilidades y las fortalezas de cada uno de los no trabajadores. ¿Sí? Pero sí escuchaba. Mi, mi política era puerta abierta. Toda la gente que quería hablar conmigo podía hablar conmigo, pero no con la gerente general. La gerente general para mí, yo la tenía, tenía que subir las ventas. ¿Sí? Y así fuimos solucionando un problema. Mira, de ahí... Me, eh, me mandó a llamar el, el CEO de la empresa en Alemania, en dos y el tipo me dijo, Leonardo realmente has hecho un buen trabajo en Chile, metían unos cuantos tipos presos y me dijeron, queremos que, ha, que hagas lo mismo, pero de México hacia abajo. y dije yo, esto es una locura. Le dije yo, sí, pero no, a mí me van a matar, le Dije son mafias, también en toda Latinoamérica. Entonces le dije yo, mira, la única forma que yo lo puedo hacer, como ya conocía a la, a, mi, a la gerente general de Chile, sabía que era una tipa de confianza, le dije, mira, la única forma que yo haga esta, esta pega es, usted nombra a Graciela como presidenta para toda Latinoamérica y ella me protege a mí, y usted me nombra a mí como gerente de marketing eh, para todo, desde México y todo el continente sur porque yo descubrí que todo el robo que se hacía en todos los países era a través de marketing. Y dije, yo hago la limpieza, pero me tienen que firmar un contrato que se llama el paracaídas de oro. ¿Okay? No sé si lo han escuchado ustedes alguna vez. The Golden Parachute. ¿Lo han escuchado, no? No, profe. No, no yo tampoco. Ok, miren, cuando usted busquen un trabajo, vean que no sea generalmente o vean un buen abogado que él les redacte el contrato que ustedes van a firmar. Porque ustedes están poniendo todas sus cosas en riesgo y generalmente al final llega una persona y dice, lo, despido, lo, lo vamos a despedir por, por razones, eh, no sé, X de la, de la empresa. Pero si tú firmas un, un contrato, que se llama para caída de oro, es que ante cualquier eventualidad, ellos te tienen que pagar por lo menos tres años. ¿okay? De, como si tú estuvieras trabajando en la empresa, pero si ellos te despiden, te tienen que pagar igual los tres o los cinco años, o lo que tú llegues al acuerdo con ellos. Yo llegué a un acuerdo de diez años, porque era todo Latinoamérica. Entonces me tuvieron que pagar mi salario completo por diez años, indemnizarme ¿bien? por hacer el trabajo sucio, de limpiarles la empresa, y yo quedé súper bien, porque aprendí realmente a lidiar con la gente corrupta que había en toda Latinoamérica. Pero eso, eso también a mí me abrió muchas puertas, porque suponte donde yo fuese, la gente hablaba del caso y lo hicieron un, un, un un caso de estudio, lo que yo hice. Y eso me levantó, y todo el mundo me llamaba por temas confidenciales que tenían dentro de la empresa para resolver. Y eso se llama gestión de crisis. ¿okay? Y tú tienes que ir a resolver una crisis en una empresa. ¿Por qué no está funcionando bien tu empresa? Entonces, eso es, es sumamente importante. Uno tiene que meterse en la cabeza en qué es bueno uno. ¿Ya? Y como yo había trabajado en el Banco Mundial, y el Banco Mundial a uno lo entrenan súper bien en temas de corrupción, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas, entonces yo ya estaba súper preparado para, para no ser que no me corrompieran, porque podía llegar a Chile y alguien podría decirle, oye, te pago 10 millones y ya te callado, ¿ok? ¿No es cierto? Pero no, eso no pasó. Porque tú ya te, ya te vuelves, suponte. Eh, dicen que todo, toda persona tiene un precio, pero no es así. No toda la gente, los que tienen sus valores, sus principios, sus cosas bien claritas, hacen una vega tremenda y les va súper bien. En el futuro. ¿Ya? Y así tú puedes ir ahorrando dinero y el día de mañana, si tú quieres, trabaja, no trabaja, trabaja para ti. Eso fue lo que yo opté después de esa, de esa ¿cómo se llama? Experiencia. Y me puse a trabajar para mí. Y yo, y yo trabajo nosotros trabajamos, tenemos un equipo que hacemos un negocio al año y con eso, digamos, felices. Y todos ganamos. ¿Eh? Todos. Y, y, y siempre en las cláusulas tiene que haber una, una causa social en la cual nosotros del dinero que ganemos entregamos par, por partes iguales. Los que están haciendo negocio con nosotros tenemos que hacer un bien social. Entonces, eso nos deja tranquilos a todos porque estamos... Dormimos tranquilo en la noche, ¿te das cuenta? Entonces, todas estas cosas se van aprendiendo, digamos, a través de todas estas eh, herramientas en las cuales vamos a ir viéndolas eh, día a día, porque tenemos cuántas clases más nos quedan. ¿Alguien tiene, alguien tiene sabe el, el programa? No, profe, yo le quería consultar, usted no ha subido nada al aula virtual, ¿verdad? Nada, nada, nada, porque fíjate tú que me di cuenta de que eh, así, todavía hay gente que se está cambiando a, a ¿cómo se llama?, a la, eh, a la carrera, o sea, a este módulo de gestión del conocimiento. Te, ayer me llegó otra persona más que cambió curso y entró, entonces me pidió que lo subiera al... Al, al, al Teamworks y eh, y todo lo que hemos ido conversando es como una pequeña introducción a lo que vamos a hablar realmente eh, yo creo que ya a partir de la próxima clase creo que ya está la última semana donde se hacen cambios de curso y de ahí en adelante ya empezamos firme a trabajar en lo que es la gestión del conocimiento ¿ok? Esto es para abrirle un poquito la, la mente de que eh, eh, ustedes vean de que la gestión del conocimiento es súper amplia. ¿Bien? Y usted, día que pasa, todos los días ingresa más tecnología al país y cada vez que ingresa más tecnología al país, ustedes tienen que estar al corriente de lo que está pasando. Porque, supongo, cuando uno... Se desvincula del conocimiento, tú te quedas totalmente fuera del juego, o obsoleto, como se dice. ¿okay? Entonces, no van a poder dejar nunca de estudiar. Siempre van a tener que estar revisando la revista de negocios, América Economía, The Economist, Forbes, que ese es su, ese es su negocio. ¿okay? Saber dónde están los negocios en qué pueden invertir, cómo pueden hacerlo, cuáles son los negocios que van a ser los, los las tendencias del futuro. Yo estoy viendo, por ejemplo, supongo que el tema de la inteligencia artificial es el tema del futuro. Y ahí estoy hasta tomando cursos en línea, porque me interesa el tema de la automatización. Fíjate que hoy día están contratando a la gente porque es tan ineficiente el sistema de los recursos humanos que están poniendo programas de inteligencia artificial que te hace un computador la, la entrevista y el computador que decide a quién contrata y a quien no contrata porque la, los seres humanos tendemos a tomar muy, muy malas decisiones ¿Okay? no sé si se han tomado ustedes un test en, en IBM Cloud ¿ya? que es bueno, es en inglés, no sé si lo podrían tomar pero, oye el, el computador hace un escáner tuyo, busca en todas tus redes sociales, busca en todo tu computador, y te dice exactamente cómo eres tú, Es una cuestión sensacional. Es una locura, todo automático. Voy a buscar el link y se los voy a mandar a ver si lo, si se lo, si quieren saber cómo son. ¿verdad? Entonces, eh, las clases del día jueves eh, son, de, son desde las 3.45, ¿hasta qué hora? 5.5. Sí. Correcto, ¿no es cierto? ¿Y qué hora es? Son 10 para las 5. Ya. Entonces, eh, los que han estado desde el principio en este curso, yo le he mostrado algunas diapositivas, ¿correcto? Sí, profe. ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Cuál es la diapositiva que más le llamó la atención? Eh, la del universo, que iba mostrando cómo se iba acercando, algo así. Ok. Ya eh, vimos la del universo, después vimos la, el, el tamaño de la economía chilena. ¿Se acuerdan? o ¿No se acuerdan? Ah, sí, que punto. era un puntito. Es un puntito, exacto. Y también le mostré un, un gráfico con una estrella que decía dónde queremos llegar. ¿Se acuerdan? Si sí se acuerdan, ¿no es cierto? Ok, entonces, eh, bueno, también les, les mostré el cuadro de los corredores bioceánicos. Que Panamá está quedando sumamente chico y que los negocios van a ocurrir en el cono sur de América Latina, que va a ser entre Argentina y Chile. Que yo creo que después de todo lo que está ocurriendo, la gente, como que, va a tomar en serio el tema de lo que es generar mano de obra y generar riqueza para todos, porque Chile, tanto como Argentina, estamos súper mal. O sea, eh, imagínate que eh, de Argentina, la embotelladora Coca-Cola se fue de Argentina, eh, ya no va a seguir hablando en Argentina. Almacenes París está buscando un socio para que se haga cargo de las tiendas allá porque no le ven mucho futuro. Tiene una inflación de más de un 40%. Entonces, la cosa no está muy buena en, en Argentina. Yo creo que al final, de lo que vamos a, todos los, los chilenos vamos a tener siendo como los que administremos. Argentina, entonces para nosotros es un tremendo eh, negocio, ¿okay? porque eh, ahí va a estar el, el, el trabajo, entonces nosotros vamos a tener que estar administrando lo, lo de ellos, ¿okay? ellos están viniendo casi todos para Chile, pero parece que nosotros vamos a estar yéndonos todos a, a buscar allá, porque ellos son los que hacen las cosas mal y nosotros la estamos haciendo mejor que ellos ¿okay? y necesitamos corredores de oceanos, ¿ya? entonces eh, ese tema es fascinante eh, eh, Argentina es un país mucho más rico que nosotros sí existe mucha corrupción eso va a haber que arreglarlo eh, pero también Chile eh, no puede pensar, seguir pensando en temas locales, nosotros tenemos que empezar a pensar en que eh, nosotros como, como personas tenemos que entender de que los negocios están fuera de Chile, no aquí en Chile, porque aquí en Chile ya, los, ya, ya está copado el, el mercado, o sea, imagínate que si la CCU vende tiene el 90% del mercado de la cerveza, ¿Qué le queda a las cervezas artesanales? O sea, no, no, no van a poder venderlas acá en Chile. Tienen que buscar otro mercado. Entonces, ¿qué lo, qué, ¿cómo la pueden vender? ¿Cómo lo hacen para venderla en otros países? Tienen que salir a buscar a tus clientes. ¿okay? Es como la gente de escasos recursos. La gente de escasos recursos... Eh, no va al banco porque le da terror. Le da terror por, por, por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen en, en los países pobres? Los bancos van a la gente pobre. Y le dicen, miren, no siga pidiéndole plata a, a los usureros porque les van a robar el dinero. Mejor nosotros le prestamos el dinero a usted y nos paga a una, a una cuota razonable, con un interés razonable. ¿Sí? Entonces, esos son los cambios que están ocurriendo. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo vamos a, a, a salir de, de este tema? Yo creo que eh, falta poco, ¿eh? imagínate, faltan 33 días para que sean las elecciones en Estados Unidos, Faltan 18 días para que se cumpla un año de, del estallido social. Eh, faltan, ¿cuántos días para que sea el plebiscito? Como 25, 24 días, porque es 24, ¿correcto? O sea, este mes es como súper decisivo para todo este es un mes que va a ser súper interesante históricamente para todos nosotros. ¿Ya? Vamos, vamos a decir, oh, nosotros estuvimos el 18 de octubre en Chile. ¿Ya? A ver qué pasó. Entonces, yo soy súper optimista y creo que van a haber muchos cambios buenos para todos. Para todos. Y eso es lo es lo que me alegra porque yo quiero que Chile sea un país modelo honestamente tiene todo para hacerlo. la gente tiene los recursos naturales tiene recursos de todo de todo si falta nada más que tengamos la voluntad todo de, de crecer nada y hacer las cosas bien estamos ya entonces vamos a dejar este este este tema, aquí, y eh, la próxima clase que es el día miércoles a las 8 de la mañana, que a todos nos cuesta estar un poco despierto, pero no tenemos otra opción que hacerlo porque es el horario que tenemos, y también a las 3 de la tarde, todos están con sueño, tienen que andar una asistida, me imagino, yo me, me tomo... Unos cafés súper fuertes y quiero pero no sé, en otro planeta. Y me encanta este tema, me encanta eh, que hay personas que participan. No sé si están todos, honestamente, porque eh, veo que están las luces rojas en aquí en, en la pantalla de los participantes, sí. pero los que estén por lo menos van a tener súper buenas eh, herramientas que tomar en el futuro para tener éxito. Y eso para mí es importante poder entregarle a esas personas ese conocimiento para que les vaya bien. ¿Ok? Así que nos vemos el próximo eh, miércoles a las 8.15 de la mañana. ¿Les parece? Ya, profe, profe. Que tengan un, un buen fin de semana y nos vemos el miércoles. De igual. Chao, profe. Chao profe. chao, profe. Chao, profe. Ok, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao.